Tú es que, espero que estén bien Muy bien Este es mi canal de Youtube ¿eh? De mi Alex Gameplay Youtube El Canal oficial Yo me creé como un montón De canales Montón Al, En los mundos de Alex Un montón Me creé un montón de canales Pero nadie lo seguía Espero que este este lo sigan mucho A apoyen ¿Qué